Durante la pandemia, surgieron estrategias de cuidado mutuo desde la comunidad universitaria para apoyar a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Desde la Subdirección de Bienestar Universitario se lanzaron diferentes campañas como el Cariño Verdadero y Manos Unidas por el Bien Común, 248 ayudas socioeconómicas. También se entregaron mercados a través del Bingo Solidario, 1.310 mercados. Por parte de Secretaría de Integración Social, 76 mercados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 y no menos importante recordar que todos somos universidad, todos somos UPN. Las dificultades de algunos estudiantes para acceder a elementos que les permitieran desarrollar actividades virtuales impulsó en la universidad la campaña de préstamo de tabletas y un equipo para tu educación.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 consiste en la matrícula 0 para estudiantes de estrato 1 y 2 y el apoyo en el 50% del valor de la matrícula a los estudiantes de estrato 3, 4 y 5. Es un esfuerzo presupuestal financiero de la gestión que hacemos como universidad pero con todo el compromiso y el cariño para seguir respondiéndole al país con la producción de conocimiento y la formación de excelencia. Así se dignificó lo público y se potenció la universidad.